¿Cómo están amigos de yeah. YouTube? Estamos aquí con un nuevo video Bienvenidos a mi canal Hoy les presentaré cómo hacer una rica comida de seco De, de chancho Vamos a utilizar los siguientes ingredientes Que son tomate, pimienta y cebolla Y naranja también hay que utilizar este ajo, ajo picado con sal luego de hacer todo eso vamos a picar lo, lo que es tomate, pimienta y cebolla pero como yo ya lo tengo todo realizado hecho aquí solo les voy a dar un ejemplo de lo que hay que hacer ahí dale esta cosa a la, a la naranjilla y dale esta pelusa porque pica y luego de, de cortar pimienta Tomar bien esta cebolla vamos a meter a la licuadora a hacer el proceso de licuarlo luego cuando ya la te tengamos cuando la tengamos todo realizado vamos a meter una sola aquí luego de eso vamos a, a quitarle la, la esta a, a la naranjilla ya. luego también hay que licuar esto y ponerle aquí cernielo al, al cico de chancho luego de hacer todo eso Vamos a utilizar lo que es la carne de chancho para para cocinarla con, con el seco, con el seco de chancho. Bueno, luego de todo eso del proceso de la, del seco, vamos a lavar el, el arroz, aquí poniéndole agua y la, lavándolo bien. Hay que revisar si no tiene pepitas porque esas pepitas pueden ir a, al, al riñón y nos puede afectar a nosotros, a nuestra salud. Bueno. Como ya tengo, bueno, vamos a arroz. Ay, coño. Tengo <risa> la mayoría del arroz Bueno, ahora le vamos a poner al arroz achote para que quede más rico ¿Cuántas gotas hay que poner? ¿Dos gotas? ¿Una? ¿Todo? Ok, ahí sería bien, sería bien Luego de eso vamos a aprender el arroz y todo eso. Bueno, bueno, amigos de YouTube, vamos a, bueno, como ya hemos encendido ya hemos encendido para cocinar el arroz y el seco, vamos a agregar el chancho o cerdo, como les llaman en su país. Y hay que tirarlo aquí el estofado. Seco. Ah, el seco, perdón. Es que me, se me confunde seco y estofado a la vez, no sé por ¿Cuántas? ¿Todo? Ok, todo Ojalá me quede rico Ven, cocinar no es difícil, es fácil Si uno aprende poco a poco Bueno, yo estoy aprendiendo gracias a mi mamá Hay que darle muchas gracias a la mamá por enseñarnos todo Qué valorar eso Ay Ay, mami. ¿Está bien? Ya, ok. Ahí está. Bueno, está pegado todavía. Ya. Luego hay que tapar el, el seco. Bueno, como, hay, como para el cerdo hay que eliminarle todas las bacterias al chancho cerdo, le vamos a echar un poquito de agua. Ya, listo. Ok, y hay que taparlo. Bueno, aquí en esta parte el arroz estaba acá, pero yo la cambié acá para que baje un poquito el calor para que no se queme tanto. También hay que ponerlo en la tapa. Bueno, creo que la mayoría sabe eso para que no se queme el arroz y como que ya está cogiendo el olor del seco. Pero está quedando bien, va quedando bien. Bueno amigo amigo, vamos a revisar la carne para ver si está blandita o dura corto con la carne. Está un poco dura. Se sí falta, tal vez está dura. Me falta. Bueno, también falta ponerle un poquito de sal. Ahí vamos con una poquita de sal y vamos a mezclar todo. Bueno amigos, aquí vamos a cortar en, pe... en rebanadas así maduro para hacer maduro frito. Bueno, es lo que a mí me gusta. Bueno, acá vamos a hacer de aquí cortándolo así. Sí, sí, me imagino yo. Bueno, este, más o menos los maduros me salieron así. No soy tan perfecto cortando los maduros, pero al menos lo intenté. Vamos a cocinarlos ahora mismo. Vamos. a empezar a, a poner toda la cita así. Uy, Ahí. Ahí vamos a esperar hasta que se caliente bien para echarle los maduros cortados a la perfección. Sí, cortados a la perfección. Ya hemos cocinado los maduros y ahora lo que toca es servir. A servir. Bueno, aquí como podemos ver, ya hemos terminado la comida y lo vamos a probar a ver cómo está. Vamos a ver cómo está. Ya, bueno, excelente. Bueno, si. Si quieres más videos así, suscríbete al canal, dale like si te gustó el video, comenta, comenta si quieres más de este contenido. Por ejemplo, puedes mandarme cualquier comida para hacerla yo, yo con mucho gusto la haré. Y bueno, hasta aquí termina el video y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!